no está cómo se sienten cada uno de ustedes de tener una, un proyecto tan ambicioso ya en las salas de cine pues creo que estamos muy contentos de finalmente poder compartir esto con, con la demás gente eh, hemos metido mucho trabajo mucha pasión mucho esfuerzo y pues esperemos que sea bien bien recibido muy contento muy feliz muy emocionado y entusiasmado hasta a que salga esta película estoy también muy emocionado por que por fin se va a tener esta película que, pues se tardó dos años en salir, yo la verdad pues, no me esperaba tanto de un estreno y ahorita que la estoy viendo tan exitosa, así está muy padre y muy orgullosa. Contentísima también, igual que todos nosotros, para que ustedes también puedan disfrutarla y éxito, va... yo estoy segura que va a tener mucho éxito. ¿Saben qué día es hoy? Es solo otro día más, a la mitad de la nada. Dios bendito por hacer el paraíso posible. ¡Qué pechugas! Alex es un, un niño problema que llega a mi internado con una necesidad imperiosa de ser corregido, de ser metido en cintura y de aprender a portarse bien. Eh, el problema es que este niño no aprende a la primera. Entonces, eh, necesita, digamos, un esfuerzo extra para entrar en cintura y le sale lo rebelde y enfrenta a mi personaje y bueno pues echa a andar la película. Julio es el director del internado, es un director que en mi opinión no hace lo que debería de estar haciendo y gracias a esto pues yo no, no, me, dejo, no me dejo tratar mal, no me dejo ser una parte de un sistema que no, que no está bien, bueno es lo que Alex piensa y yo mis amigos intento luchar contra Julio porque yo estoy totalmente en contra de lo que él está haciendo y Julio es alguien que piensa que las cosas que están mal están bien. Eh, ay, pues es una chava de 16 de 16 años que es como ay o sea no, yo no, yo no esto con él y yo no voy a estar con él porque él me hizo una falta de respeto medio payasita así medio pipi disney es es un Ricky. personaje de Ricky es el personaje como más tierno de todos yo creo que es como el toque de comedia más fuerte que tiene la película porque es la inocencia pura o sea el no saber qué pasa por aquí el, es eso ejemplificado en una persona es la personificación de la inocencia por así decirlo entonces creo que es un personaje muy bonito, muy tierno. Este lugar tiene reglas claras y el que la rompe lo hace con plena conciencia de lo que está haciendo. Creen que soy demasiado inocente. Eso es traición. Y espero que la hayas pasado bien con ella. Eres un desperdicio. Pues El, el personaje de, de Isabel yo siento que es un personaje muy muy poderoso, es, es un personaje femenino con mucha fuerza, es el personaje que más poder tiene y, y más aguante y, y es el más bueno, porque, porque en verdad quiere que todo esté bien y quiere proteger a, a, a todos los demás. Es una persona muy profesional, eh, que tiene ideas muy nuevas, muy diferentes, eh, tiene muy en, en todo, y o sea, desde que empezamos a eh, hacer las lecturas de libretos, se muy bien que se dan bien los personajes, que se dan bien la película, pero es que es una persona que, es flexible, que acepta nuevas propuestas, y que te dice, hola oh, ¿verdad? si tú crees que tu personaje es así, va a hacer así? Andrea, yo creo que es un personaje especial, igual porque cuando se junta con, con Jorge en este caso, pues ella es como la que toma la iniciativa, es, es medio <risa> acelerada la niña, pero ya callada también no habla mucho. Eh, bueno, mi amiguísimo amigo Jaime, <risa> él interpreta a la rata y su personaje es una, si sí eres una rata, <risa> es um, la persona que, um, que es como el líder que le ayuda al, al director. Pero es un poco. pues chismoso, le cae mal los demás y trata de hacerles la vida imposible. Hoy este lugar. Hay que escaparnos. No, solo se escuchan muchas historias. Hay gente que, que se ha tratado de escapar. ¿Quieres saber lo que les hace? No. ¡Ey, tú! No quieres saber lo que les hace. poder seguir el viaje iniciático de estos jóvenes ¿no? a través de la dificultad. Me parece que en ese sentido es una película importante porque tiene, pues tiene un tema que nos toca a todos. ¿no? Todos podemos seguir, todos hemos vivido el, el, el proceso traumático de tener que volvernos adultos de un día a otro. Más bien también siento que es, a pesar de que vivamos en un mundo que, que tiene cosas ya tan corruptas, Mantener esa inocencia. Por más que tengas 70 años, es mantener esa inocencia de niño. Ser un niño. Que es tan especial, o sea, que nos hace como tan auténticos. tan buenos, auténticos, exacto. Siento que es algo muy importante. Una película que no, bueno, mexicana, es una película mexicana que no todos los días se ve en el cine mexicano. Y claro que tiene un tema que todos van a, en algún momento de su vida van a, pues van a, tener, van a sentir y, y claro que todos se van a poder relacionar en algún punto y por eso yo pienso que es una película muy... Muy bueno. Yo creo que cuando empiecen a ver la película, este, van a querer tener amigos como, sí. como ellos, la verdad, se apoyan, están siempre juntos, es, es lo que, que buscas, ¿no?, en una persona. porque si ¿Sí? ¿Sí?